Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, todo lo referente a la Comic Con at Home y mucho más, así que sin más, comencemos. En nuestra primera noticia tenemos que Pixar ha anunciado una nueva producción, Luca que se lanzará el día 18 de junio de 2021. La película sigue el verano de un niño de la riviera italiana que comparte con su nuevo mejor amigo. Pero su relación está amenazada por un gran secreto. Es un monstruo marino de un mundo que se encuentra justo debajo del agua. Entre otras noticias, cinco historias fascinantes cobran vida en formato de animación en Batman: Muerte en la familia. Producida por Warner Bros. Animation y DC, la antología de los cortos animados llega como una narración interactiva que permite a los fans elegir dónde va la historia a través de una innovadora navegación guiada por el control remoto del telespectador. El tema central del corto de larga duración es una adaptación de Batman: Muerte en en la familia, un evento histórico de DC de 1988 donde los fanáticos votaron por teléfono para determinar el final de la historia. Un evento que no podemos dejar pasar es lo que fue la Adult Swim Com, en donde se dieron algunos detalles de lo que será la quinta temporada de Rick y Morty. La primera escena, fue mostrada como un animatic en blanco y negro, donde se revela la verdadera némesis de Rick e introduciendo los principales desarrollos en la vida amorosa de Morty. Por los momentos no se tiene más información, pero se sospecha que se estrenará en el año 2021. Entre otras noticias, anteriormente les había comentado del regreso de Samurai Jack en formato de videojuego, y esta vez ya se ha anunciado su fecha de estreno oficial. Aunque el juego es en 3D, conserva el mismo aspecto y estilo de la serie animada en 2D, y narrará una aventura no contada que se enlaza con el épico final de la serie. Samurai Jack Battle Through Time ha sido anunciado para estrenarse el 21 de agosto. Se lanzará para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC vía Steam. Continuando con las noticias, tenemos que recientemente Bici Pop, creadora de Geluba voz confirmó que pronto tendremos nuevos episodios de esta infernal serie. Así lo anunció en un pequeño comercial de mercancía. Espero que sea este mismo año y no tengamos que esperar al próximo para disfrutar de los nuevos episodios. Por lo pronto, solo queda esperar la fecha de estreno oficial. Y hablando de estrenos, también se anunció que próximamente tendremos nuevos episodios de Glitch Text, y esto será el día 17 de agosto con el estreno de su segunda temporada. De la misma forma, según su creador Eric Robles, finalmente tendremos algunas respuestas, como quién es el padre de Hi-Fi y más conocimientos sobre la compañía Hinobi. Continuando con las noticias, esta semana Cartoon Network estrenó tres nuevos cortos de su programa de pilotos. El primero de ellos sería Beetle Plus Bean, creado por Nick Edwards quien trabajó en Apple Anonion, Tío Grampa y actualmente The Fungis. Personalmente, este fue mi favorito de los tres y se los recomiendo muchísimo. El siguiente corto animado estrenado fue Trick Moon, creado por Geneva Hudson, quien trabajó como artista de storyboard en OK Que Yo Seamos Héroes. El último corto sería The Wonderful Wingies, creado por Leticia Abreu Silva, quien anteriormente escribió varios episodios para las chicas superpoderosas. Si deseas verlos, puedes encontrar los enlaces en la descripción. Y hablando de pilotos, aprobaron para una serie completa el corto animado de Fungis. Pero esta animación no verá su estreno en Cartoon Network sino en la plataforma de streaming de HBO Max, que recientemente estrenó un tráiler promocional. Esta animación es creada por Stephen P. Neary, a quien recordarán de series como Clarence. Su estreno se encuentra pautado para el día 20 de agosto. Para continuar, les he recopilado todos los anuncios más relevantes que se dieron en la pasada Comic Con at Home. Como sabrán, se realizó de manera online los días 22 al 26 de julio. Para comenzar, tenemos una nueva serie animada para adultos en Netflix, y estoy hablando de Hoops donde seguiremos a un entrenador de baloncesto fracasado que intentará que su equipo de instituto llegue a jugar en las primeras ligas. Su estreno será el próximo viernes 21 de agosto. Entre otros anuncios, tenemos un adelanto exclusivo de lo que será la película de Phineas y Ferb, Candace Against the Universe, donde vemos a Candace interpretar una nueva canción llamada Such a Beautiful Day. Esta cinta llegará a la plataforma de Disney Plus el día 28 de agosto. Y hablando de adelantos, también contamos con el primer póster oficial de lo que será la próxima película de Disney, Raya and the Last Dragon, cuyo estreno se tiene pautado para el día 12 de marzo del año 2021. Continuando con los anuncios, tenemos que El Príncipe de los Dragones fue renovado para cuatro temporadas más. Asimismo, el creador de la serie, confirmó que la historia de la misma finalizará en la séptima temporada. Así que si eres fanático de esta saga, no te preocupes que habrá mucho contenido de esta serie por un largo rato. Y hablando de plataformas de streaming, también se reveló un adelanto exclusivo de los próximos episodios de Summer Camp Island. Esto se reveló durante el panel de HBO Max, donde podemos observar lo que será la boda de los personajes King y Puddle. Continuando con las series de Cartoon Network, también se dio a conocer un adelanto exclusivo de lo que serán los nuevos episodios del mundo de Craig. Aquí se puede ver cómo se hace una pequeña parodia del concepto Magical Girl, muy utilizado en el anime. Por los momentos no hay ninguna fecha de estreno oficial, pero anunciaron que tendríamos nuevos episodios muy pronto. Otra de las series animadas más recientes de Cartoon Network, Mao Mao Heroes of Pure Heart, ha sido renovada para una segunda temporada. La animación fue lanzada el año pasado y presenta las aventuras de Mao Mao, un astuto y explosivo gato samurái. Colosal, un androide que es su mejor amigo, y Adora Bat, una encantadora y leal nueva compañera. Juntos lucharán contra monstruos y villanos. Durante su panel se pudo apreciar un corto animatic donde vemos algunas escenas de lo que será la próxima segunda temporada. Su fecha de estreno aún está por determinarse, pero se espera que sea muy pronto. Otra exclusiva que nos dejó la San Diego Comic Con at Home fue la revelación de un clip exclusivo de la serie HBO Max Close Enough. En él se observa que Josh y Emily podrán tener un descanso de ser padres y podrán disfrutar de su libertad al máximo haciendo las tareas del hogar y calculando sus impuestos. Entre otros anuncios, tenemos el estreno del primer tráiler oficial de lo que será la próxima tercera temporada de Infinity Train, que como sabrán se ha convertido en una serie exclusiva de HBO Max. En el tráiler conocemos un poco mejor a los personajes de este nuevo arco. Hazel, una chica que es encontrada por Grace y Simon, quienes llevarán a Hazel al vagón del Apex. Algo curioso de esta niña es que el número que aparece en su palma no posee brillo alguno, un fenómeno bastante curioso que seguro despertará muchas teorías dentro del fandom. Su estreno se tiene previsto para el día 13 de agosto. Para finalizar, durante el panel dedicado a Hora de Aventura en la Comic-Con at Home, se reveló que la historia entre Marceline y la dulce princesa se explorará con más profundidad en el próximo capítulo de la miniserie Distant Lands titulado Obsidian. Según Olivia Olson, la voz original de Marceline, el capítulo profundizará en el pasado de Marceline mucho antes de conocer a Finn y Jake, también veremos todo lo que necesitaba dejar atrás para mantener su relación con la dulce princesa. Les recuerdo que la miniserie de Adventure Time Distant Lands tendrá cuatro especiales, y anteriormente se estrenó en HBO Max el primero de ellos llamado Vimo. Por el momento se espera que el estreno de Obsidian tenga lugar a finales de este año. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estos estrenos es el que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mi página oficial de Facebook para más noticias. También te dejo mi Instagram por si deseas conocerme un poco más. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.